Y van picando, la dicha y el placer para sus hijos, la dicha y el placer para sus hijos. aquí en Caldas comiendo como ven bandeja me encontré un amigo cómo te llamas? Raúl Raúl Raúl. Ah, Raúl qué estás haciendo acá? estoy trabajando domingos en este estadero y en semana refrigeración de dónde en Caldas? aquí en Caldas hace 10 hace años me vine y no he podido volver por, por, gracias a Dios por trabajar y qué recuerdas de Bolívar o sea, cómo lo llevas? Recuerdo en mi corazón y en mi mente porque ahí donde me crié y... Y allá, y allá donde soy ¿y de dónde es? nací dónde naciste? Nació, pues... nació en Fredonia. Fredonia. y de un año tenía un año me llevaron para hacia Bolívar, en la Ciudad Bolívar viví 26 años, entonces son 25 de Bolívar y uno de Freudonia y en, qué, en Bolívar donde estuviste eh, viví, viví en, barrio, eh, en varios barrios de allá viví en varios barrios de allá, en la playa, en San Vicente, en La Tercera eh, en muchas partes, trabajé en el Marne, ah, verdad. trabajé en Brunos trabajé en el Marne, trabajé en Brunos, también por allá en el, en el Dorado también mesiando. Pero, ¿Por qué te bueno, viniste? me vine porque toda la familia se vino y al venirse toda la familia, entonces eh, ya como que nos quedaba más fácil reunirnos todos y para poder salir adelante aquí en, en Caldas ¿Cómo vas ahora? No, muy bien, gracias a Dios yo recuerdo mucho el pueblo, lo yo corazón, pero este pueblo es, es la otra oración mía, este pueblo. ¿Cómo te llamas? Marcos? Raúl. Raúl, muchas gracias. Chavito Paz. Bueno, pues, que te aproveche. Seguimos comiendo por acá la sopita.